¿Quiénes son los actores protagonistas de la industria electrónica? La industria electrónica abarca una gran cantidad de procesos y compañías donde podemos encontrar las fundiciones o refinerías, así como las productores de los diferentes componentes de los dispositivos. También son miembros de esta industria los departamentos de investigación y desarrollo y las empresas encargadas de la fabricación y el montaje de los dispositivos. Por supuesto, la marca del aparato y las distintas empresas minoristas y proveedores de telecomunicaciones que producen y difunden una gran cantidad de diferentes productos. Además, si tenemos en cuenta el ciclo de vida completo de los productos electrónicos, también tenemos que incluir entre los miembros de la industria electrónica a las empresas que participan en el reciclaje o la eliminación de la tecnología una vez que ha sido desechada como basura electrónica. Si centramos nuestra mirada exclusivamente en la fabricación y el montaje de hardware, la industria electrónica se posiciona como una de las industrias más poderosas y grandes que existen en la actualidad. Cuenta con cerca de 18 millones de trabajadores que producen cerca del 20% de las importaciones globales. El mercado global de la electrónica alcanza 4,22 billones de euros en 2017. ¿Cuáles son las principales características de la industria electrónica? La industria creadora de nuestros dispositivos TIC se puede caracterizar fundamentalmente a través de las siguientes claves. Tiene una naturaleza globalizada, la subcontratación, la fragmentación, su inherente complejidad, la concentración de las grandes empresas tecnológicas, el desarrollo constante de los productos TIC y muy especialmente una prevalente falta de transparencia. La industria electrónica mundial está hoy en día extremadamente fragmentada. Las marcas suelen contratar a numerosos fabricantes. Del mismo modo, estos fabricantes contratados producen para distintas marcas, convirtiendo a la industria electrónica en una compleja red de producción global. Pero más allá de este primer nivel de fabricantes contratados, existe una red mucho menos clara de interconexiones que involucra a miles de entidades. Ten en cuenta que los dispositivos electrónicos están compuestos por miles de componentes y estos componentes a su vez constan de numerosas partes. Esto nos ayuda a imaginarnos la gran cantidad de proveedores involucrados en la compleja manufacturación de los dispositivos. ¿Cuál es el origen de la estructura actual de la industria electrónica? La internacionalización y subcontratación de la industria electrónica se inició en la década de 1960. La empresa estadounidense Fairchild fue una de las primeras en expandirse a Asia con la construcción de una fábrica en Hong Kong, actual China, en 1964. En 1966 la planta de Hong Kong empleaba ya a 5.000 trabajadores frente a los 3.000 empleados que operaban en Estados Unidos. Alrededor de 1980 se acelera el crecimiento y la globalización de la industria electrónica produciéndose paralelamente cambios importantes en la ubicación de los productos electrónicos. En la actualidad, casi la totalidad de las grandes marcas de consumo han subcontratado la mayor parte de su producción, localizándose en países empobrecidos, tales como China, India, Malasia, Hungría y México. Aunque la industria electrónica ha contribuido al crecimiento económico de muchas regiones empobrecidas, las condiciones laborales deficientes y las violaciones de los derechos humanos son casi omnipresentes a lo largo de la cadena de suministros de la electrónica. Thank <laughs> you.